Pues vamos a continuar precisamente con una página que también trata temas un poco en nuestra línea. Eh, y bueno, la verdad es que aquí ha dado bastante plenamente en el clavo. Y mirad cómo aquí se nos habla de piñas y conchas. Mm, Sabéis, hay cosas que normalmente cuando vemos no relacionamos, pero que sí tienen su relación. Y voy a leeroslo tal como él lo ha redactado. Dice, ya sé que el título de este post suena muy extraño, el gran enigma de las piñas y las conchas, pero si le dan una oportunidad a su contenido verán cómo se sorprenden. Todo comenzó revisando las extrañas esferas encontradas recientemente bajo el templo de la serpiente emplumada. Percibí que aquellas esferas doradas de pirita con cuerpo de arcilla representaban alguna forma de homenaje a los milenarios orbs orbes, que aparecen en innumerables grabados en piedra, arcilla, madera y papel por todo el globo. Sobre esto de los orbes también hablaremos en su momento, si Dios quiera. Detalle de las esferas de arcilla recubiertas de pirita bajo los túneles del templo de la serpiente emplumada de Teotihuacán en México. Es lo que veis aquí. Sí, en Teotihuacán, México, cientos de esferas encontradas en la ciudad cuyo nombre quiere decir el lugar de los que tienen la forma de los dioses. La cueva encontrada no es nueva, ya que desde 2003 se están efectuando prospecciones, pero hace muy pocos días se ha encontrado una curiosa cámara por un robot en la que aparecieron las esferas. Las paredes también estaban cubiertas por polvo de pirita, magnetita y hematita como si quisiesen hacer de lugar una especie de capilla, centro ceremonial, o quizás alguien pretendía aislarlo electrónicamente con esos metales en sus paredes y techos. Pero frenemos la especulación de ideas y continuemos con el relato. Bien, aquí valdría la pena comentar lo que mostramos en ese documental, como en el interior de ciertas pirámides también había ese, ese recubrimiento que llevaba prácticamente esto, una situación de, de electricidad, ¿no? El templo de la serpiente emplumada estaba decorado con múltiples efigies que representaban a dioses con aspecto reptiloide. Asimismo, en las excavaciones se han debido encontrar estatuas similares, pero al revisar las amenazadoras figuras reptiloides que a modo de gárgolas siguen decorando dicho templo, observo dos curiosos bajos relieves en los canecillos que me resultaban familiares, una misteriosa piña y una concha de mar. Bien, ya estuvimos hablando sobre estos templos, serpiente emplumada y demás, y qué es en verdad todo esto, ¿no? Pero mirad este detalle porque vale la pena. Nos va a servir mucho para el tema de hoy. ¿Veis? En estos eh, relieves, ahí, aquí ya nos lo marca, piñas y conchas en el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán, en México. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver? Eh, piñas y conchas, eh, serán adornos. Ya hemos visto cómo... Para toda esta gente del mundo oculto y de las culturas paganas y de religiones paganas haciéndose pasar por cristianas, también hay se, o, o se puede comprobar cómo precisamente cada cosa tiene su simbología, no están allí como un mero adorno y ya está. Todo significa algo. Pues bien, eh, aquí nos dice las mismas figuras en Sumer. Los más de 13.500 kilómetros que separan Teotihuacán de Sumer y su infranqueable océano para aquellos que vivieron hace 2.000 años no resultaron problema para copiar literalmente extraños artefactos que aparecían esculpidos en sus templos. Bueno, quizás es que deberíamos remontarnos a bastante más de 2.000 años. Todos los que sabemos la historia del diluvio entendemos eh, y sabemos la edad auténtica de la raza humana en la Tierra, eh, pues sabemos eh, por qué años nos estamos moviendo. Podemos pensar que figuras como lanzas, coronas, cetros e incluso personas y dioses podía ser objeto de decoración en ambas culturas, pero ¿cómo podemos explicar esa obsesión por la piña y la concha? Aparecen siempre vinculadas a los templos, e incluso a un extraño dios sumerio con aspecto de águila humana y que le gustaba acercarse a la serpiente. Nos recuerda al mismísimo escudo de México donde un águila devoró una serpiente. Eh, bueno... Ya veis que aquí se habla de aspectos de ciertas personas mezcladas con, con animales ¿eh? también. Ya de todo esto hemos estado hablando. Y ahora me gustaría que os fijaseis bien en esta imagen. Eh, como hoy no tendremos tiempo para terminar todo lo que tenía previsto mostraros aquí, precisamente al final tenía preparado un vídeo del mismo señor que, que pusimos la semana anterior, ese investigador, en el cual se muestra precisamente el grabado que veis arriba. Pero él allí hace unas comparativas que ya veremos en su momento. Pero curiosamente aquí aparecía también esto. Y antes os hemos mostrado, ya veis, eh, alguien que tiene, ese dios Marduk, que tiene que una piña. Pero mirad cómo... En el otro extremo, esto es a la izquierda y en la derecha, es exactamente lo mismo. Una vez más, todo cuadra como lo que hemos visto antes, ¿no? Del caduceo. Todo Esa igualdad de animales de un lado a otro también. Eh, nosotros ahora solo nos vamos a fijar en estas piñas. Pero tened presente la imagen que veis allí. Porque esa imagen que veis ahí arriba no solo va a servir para ese vídeo que este señor ha hecho, sino que además nosotros de ahí vamos a sacar otras conclusiones que tienen un gran significado para lo que terminó siendo la cábala. Ya estuvimos viendo que precisamente lo que parece esta águila arriba es precisamente Osiris. Por tanto, ya vemos que esto va más allá de, de un simple animalito revoloteando, que hay una significación, pero también lo que hay debajo. De eso hablaremos, eh, no sé, quizás eh, si todo va bien en la próxima conferencia, si sí nos da tiempo a poner toda la materia. Pero bueno, de momento de aquí nos quedamos con las piñas. Y una ampliación, ¿qué hay debajo? Pues esas conchas, y esto es en Sumer, ya sabéis, la cultura sumeria. Piñas y conchas. Yo solo os voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué curiosamente en Santiago de Compostela se le pinta al santo a Santiago con una concha? ¿Y por qué la Venus de Milo aparece de una concha? Y tantas Venus. ¿Qué tiene que ver la concha? Porque es que hay la playa por allí cerca y está lleno de, de pechinas, de conchas... ¿O es que hay algo más? Todo eso lo veremos en su momento. O quizás deberemos dedicar un tema solo a las conchas. No a las conchitas, estas son otras mujeres que, que hay por el mundo, que no es lo mismo que las conchas que vemos aquí. Piñas y conchas. La piña se ha relacionado con la glándula pineal humana. De hecho, su parecido es grande. La glándula pineal humana es la puerta dimensional del ser humano, segrega una serie de hormonas que nos inducen al sueño y a estados alterados de conciencia. Y aquí vemos, en este dibujito, la forma de la glándula pineal de nuestro cerebro. ¿Bien? Queda clara, ¿no? Pero en este caso parece que los dioses utilizaban algo parecido a una piña para fecundar, hibridar o dar la vida. Asimismo parece que esos dioses utilizaban algo similar a la concha para el mismo proceso. Eso lo sabían los aztecas, mayas y por supuesto los sumerios. Aparentemente habían observado a sus dioses efectuar tales prodigios de la creación de vida, pero ahora yo me pregunto ¿por qué en el Vaticano aparecen los mismos símbolos? Bien, él aquí hace un poco de especulación ¿eh? al respecto. Pero después de esta especulación, que evidentemente bueno, no va exactamente por allí, nadie había visto a los dioses efectuar prodigios de creación de vida, porque esto solo lo hace Dios. Pero ya sabéis que Satanás eh, utilizaba sus artes para simular que creaba cosas. ¿Recordáis cuando Moisés tuvo su encuentro con los sacerdotes de Faraón? La vara de Aarón se convierte verdaderamente en una serpiente. ¿Pero qué hacen los magos? ¿Imitan y con sus varas tiran al suelo? ¿Pero se convierten en realidad en serpientes? No, porque Satanás no tenía ese poder. Solo parece que son serpientes. Es un efecto hipnótico que todos los que estaban allí percibían. Mirad cómo Satanás trabajaba. ¿eh? ¿Y qué sucedió? Que la vara de Aarón, la de Moisés... la que se convirtió en serpiente de verdad, se comía las otras varas. Las serpientes que veía la gente, que habían hecho también los sacerdotes de Faraón. Con la cual cosa se demostraba que una vez eh, Moisés eh, la tiene, vuelve a ser vara. Pero las otras desaparecen. ¿Y qué se dieron cuenta los sacerdotes? Se dieron cuenta de que realmente es imposible que ellos puedan convertir una cosa animada en algo vivo, porque por más magia satánica, ese milagro de dar la vida solo lo tiene Dios, no lo tiene ni Satanás. Por eso Dios es Dios. Y ahora vamos a ver precisamente lo que aquí nos dice sobre el Vaticano. Una de las más curiosas estatuas que alguien puede encontrar en el Vaticano es la de una enorme piña de 4 metros de altura flanqueada por pavos reales y leones. ¿Por qué? Una piña como elemento artístico de gran tamaño dentro del Vaticano en una plaza denominada la Plaza de la Piña. Pero ¿qué pasa si observamos detenidamente la ubicación de dicha piña? Vemos que está situada en un semiabovedado con forma de concha que ostenta en su cúspide una enorme concha situada justamente bajo el lugar de la piña. Y aquí veis... Todo claramente en imágenes. ¿Por qué están esas conchas en el Vaticano? Se pregunta él. ¿Por qué está esa piña allí? ¿Por qué están esos dos animalitos mirándose? Nuevamente los mismos elementos. Religión, piñas y conchas. ¿Es que acaso los mismos dioses están detrás de las mismas religiones? Por supuesto. Pero no son dioses. Son Satanás y sus diablos. ¿Es casual? Sinceramente, recurriendo a la inteligencia, no puede existir casualidad en elementos tan dispares y su vinculación. Y tiene toda la razón. Lo peor quizás sea que si detrás están los mismos dioses, esperemos que hayan perdido la costumbre de sacrificar humanos para deleite o para gozos suyo. ¿Quién sabe? Y aquí muestra una representación de lo que hacían estos señores en esas épocas. Y que vamos a mostrar también en noticias este próximo sábado cómo esto sigue haciéndose en una parte de este mundo. Sigue haciéndose. Pero sabéis, no es el único lugar. ¿Qué estuvimos mostrando sobre las declaraciones de jesuitas, ex jesuitas y el libro El Vaticano contra Dios? ¿Qué se está haciendo precisamente en el Vaticano? Lo mismo. Lo mismo. Si creen que es una tontería quien esté oyendo esto, bueno, pues que se lo diga a los del Vaticano contra Dios, que fueron los que escribieron este libro, el grupo llamado los Milleritas, y ya visteis cómo la emprendió el Vaticano contra ellos, especialmente contra su cabecilla. Y eran gente de la propia curia romana. Pues bien, aquí más imágenes. Claramente, los papas llevan el báculo con el crucifijo, la cruz torcida, partida, y además justo que hay allí la piña, lo mismo que llevaba Juan Pablo II, esa gran piña que veis allí, pero que además también en la antigüedad se llevaba para pasar a ese lugar de la eternidad, a esa morada celestial, a ese lugar entre el plano de vivos y muertos, al más allá, lo mismo, ¿por qué lo tendrá el Vaticano? Luego, sigue diciéndonos aquí, el recurrente símbolo de las piñas de pino en la ornamentación urbana. Esta otra página tampoco tiene desperdicio, porque nos va a mostrar cómo en ciertas partes de este mundo hay edificios que tienen precisamente pues estas connotaciones en sus fachadas, en, en sus interiores, como adornos, pero evidentemente están denotando algo. Esto no lo ponen para hacer bonito y ya está. Tiene una razón de ser. Aquí vemos una vez más el cono de pino del báculo de Osiris. Y que los papas lleven estas cosas, ¿eh? <ríe> Qué cosas...